amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un video nuevo Hoy con la película ¡Sazam! Eh, Bueno, le pifió, le erró muy feo el, eh, Igual que el guionista de esta película ¿Qué puedo decir? Allá vamos Bueno, la película no es lo que esperábamos eh, no, es, no es la peor película, pero tampoco es la mejor película eh, creo que está por debajo que la de Black Adam, a la de Black Adam se le dio muy con un caño Y yo creo que Shazam 2 eh, es un poquito peor que la de Black Adam eh, La podés ver, sí, la puedes disfrutar por momentos, tiene sus momentos de disfrute, tiene sus momentos que son totalmente ridículos Es una película muy enfocada para público infantil eh, Despiando un poquito de lo que fue la primera eh, de Shazam Poco y nada Muchos personajes En pantalla Y poco tiempo Quisieron presentar demasiados personajes eh, Demasiados eh, La trama no está muy bien conectada Y no es una película que digamos eh, Que va a quedar para los, todos nuestros recuerdos Creo que es una película olvidable eh, Creo que al director Le dijeron que iba a ser eh, Un reinicio Que iba a haber un reinicio y creo que el director dijo, bueno, la dirijo y salga lo que salga. Creo que hay un comentario de él que dijo, bueno, a mí ya me pagaron por adelantado, así que a chuparla. Me imagino, me imagino que en, los, en las oficinas de DC, cuando le dijeron, llamaron al director David Zatberg, Zatberg, perdón, Zatberg, Zatberg, bueno, lo que sea. Cuando le dijeron eh, que iba a haber un reinicio de DC, que esta película no iba a importar mucho, eh, yo creo que su... El, el, el director dijo: bueno, eh, voy y hago esto. Y literal es lo que se sintió eh, en la película, porque es como que mmm, fue un gran mes, fue un gran mes. Eh, también las eh, se notaba muy como muy mala calidad en, el, en los escenarios y todas eso, es, es, es las puestas en escena. Como que no, no le pusieron ni siquiera amor, digamos, a la película. Es muy criticable, y incluso lo estoy criticando sin la parte de spoiler, o sea, cuando llegue la parte con spoiler, eh, va a ser eh, duro. Los villanos, genéricos totales, creo que esperábamos algo más. O, era obvio que ya sabíamos de que acá no iba a salir, pero por lo menos me esperaba al gusano, que me lo ven tirando. Y yo dijimos, bueno, va a venir el gusano y el doctor Sibana, a ver si sale algo de acá. Pero en cambio de eso nos pusieron literal eh, villanos genéricos. Que lo puedes encontrar en cualquier película de, de mala calidad. De, bueno, de bajo presupuesto, de clase B. Y la verdad que es una película olvidable. No es lo que esperábamos. Yo creo que DC se nos ríe en la cara. Se nos está riendo en la, en la cara. Y es una película que no es para ir a verla al cine. La tuvieron que haber sacado directamente en una plataforma digital o verla ya directamente, sí, pero consejo mío, no vayas al cine a ver esa película porque es un mal gasto de tu dinero. Pero bueno gente, eh, no hay mucho más que decir, eh. es un guión sencillo, como digo, enemigos olvidables, eh, una historia olvidable, Y inconexo, no hay conexión en la película con los protagonistas, incluso entre ellos no hay conexión. No, no, no, no, todo lo que, todo lo malo que pueda se te pueda ocurrir eh, está en la película. Así que yo diría que no marcaste tu tiempo, espera, espera que salga en alguna plataforma digital, seguramente en HBO Max. Y yo te diría que si la quieres ver, la ves por ahí y no te gastes en pagar una entrada al cine porque está caro. ¿no? caro y, es, y se te hace más caro si es la película es una mierda pero bueno esa, esa es mi opinión por ahí hay gente que le gusta hay gente que le gustó yo he visto que hay gente que le gustó pero no so, no lo sé me recordó mucho a las películas de esta no Transformer 1 porque Transformer 1 me gustó pero ya después de la otra Transformer en Michael Bain que son puros disparos y pa pa, pa pipi, pipi, y, y tiro tiros y, y lío y bueno es un rejunte de acción eh, sin sentido es lo que es eh, Shazam 2. Es un rejunte de acción sin sentido y sin ficción eh, Hubieron cositas, hubieron filtraciones, esto yo creo que lo puedo comentar porque porque lo filtró la misma, la misma Warner que pusieron a Wonder Woman eh, y que no funcionó. O sea, no funcionó y ni siquiera funciona en la película. Así que ni siquiera eso gente, ni siquiera, la encima la pusieron con CGI porque es otra actriz y le pusieron la cara a Gargadot, o sea, y hasta eso, eso hasta fue tan triste que ni siquiera Gagadot se presentó a, a filmar esa escena, así que bueno, es lo que hay. Pero bueno gente, no puedo decir mucho más con, sin spoiler. Así que bueno, se viene a la segunda parte del con spoiler. Y vamos ahí. Muy bien. Revisé lo que has estado viendo en internet y.. noté que tienes ciertos gustos. ¡Tú, tú, tú! Pero bueno, me imagino que ya viste la película y estás con esa cara como Uf, qué mierda me fumé Pues sí, amigo, ¿qué quieres que te diga? Yo te avisé, yo te avisé, te dije que era una mierda Pero bueno, vos no quisiste, no me, no quisiste hacerme caso, la fuiste a ver igual Bueno, te encontraste con una película de mierda Una película que, que inconexa en sí mismo Que hay un momento en donde, donde ¿cómo se llama esto? El protagonista, eh, el pibe, se larga a llorar con la mamá y la mamá le dice, te quiero mucho, te amo, esto que el otro Y vos ¿y en qué momento pasó eso? Si eh, en, en dos años no ves la conexión entre familia que, que te quieren mostrar o te quieren hacer ver Te quieren hacer ver que hay una conexión familiar A lo cual no existe, porque parece que con el único que se lleva bien Es con el mismo hermano de siempre que lo, Al cual ahora lo hicieron totalmente protagonista Porque no es la película de Shazam Es la película del hermano de Shazam de... O sea, de Shazam, poco y nada Cero, nada eh, Si podemos tener a Shazam 30 minutos en la película de casi dos horas Es demasiado O sea, es una película de Shazam donde no está Shazam Donde el protagonista no es Shazam Donde hicieron una historia de amor Entre el hermano y una de las hermanas De las villanas Que bueno, sí, sin sentido No, no, no hay por qué Quisieron hacer una comedia adolescente Pero al mismo tiempo quisieron hacer una comedia familiar Hicieron, eh, no sé, es, que es una película que no se entiende, que no se conecta ni con ellos mismos, ni con los protagonistas, ni con la historia, no se conecta con nada. Es una película por momentos tonta. La, la, el momento de los unicornios me parece ridículo, innecesario. Poner a los unicornios y, y, y, y que eran unos, cosas re salvajes, que solamente aparece en una escena. Y después no vuelven a aparecer nunca más Todos los demonios que estaban destruyendo la ciudad Todos los demonios que estaban destruyendo la ciudad Parece que dejaron de atacar a la ciudad cuando Cuando el domo se hizo más chico Cuando Como que se desaparecieron de la nada Como que dejaron de importar Por momentos la, la ciudad era un caos Y después nos olvidamos eh, Termina la película y nadie se acuerda si estaban los Los eh, unicornios por ahí O los demonios dando vueltas por ahí Los cíclopes, eh, los minotauros o sea, eh, en un momento está tan mal armado, gente, está tan mal hecha la película Que en un momento atropellan un minotauro con un auto Pero después te mostraban que eran que eran criaturas re macizas Que no las podías tirar así nomás Que tenía que venir un unicornio a tirarla Pero viene un auto común y corriente y lo tira es, Los padres le quisieron meter como más protagonista y, y no encajan eh, Todo lo que puedas ver que está mal, está mal o sea, es una película que todo lo que donde, donde lo agarres, está mal. Eh, no es una película de Shazam, no pusieron a Black Adam. No, no tenían ganas de hacer la película, seamos sinceros. Es como que no tenían ganas de hacer la película y lo hicieron por cumplir. Pareciera que conectaron también partes de, de guionos donde iba al principio y al final. Yo creo que incluso hasta la parte de los unicornios creo que no encajan. No había parte que yo O si encajaba y encajaba más al final de la película. Pero decidieron cortarlo y ponerlo en, el, en la mitad, no sé... Es raro, es, es una mezcla, como dije, una mezcla de acción pero metida en una olla Y le metimos un poco de zanahoria, cebolla y a lo que salga La parte, eh, pusieron un momento emotivo al pedo Porque vos decir para que vas un momento emotivo de la muerte de, de Billy Batson Totalmente emotivo y vos sabías que, que no estaba muerto Sabías que iba a vivir esto y esto que el otro Pero le, le tomaron un tiempo como que no, murió, esto que el otro fue tan malo como la muerte de Superman. Fue casi tan mala como la muerte de Superman de Zack Snyder. Sí, sí, le digo Zack, porque Zack Snyder, porque la verdad no sé. Lo lamento si hay gente que le gusta el Snyder pero para mí no. Pero la muerte es realmente innecesaria y la resucitación es mucho peor de lo que de lo que esperábamos. Humor tonto, el humor eso de, de de poner la cara en el cuerpo de Wonder Woman. El, Ay dios, el, el hechicero haciendo chistes como un estúpido. O sea, arruinaron todo lo de la primera, lo arruinaron, o sea, como el personaje que era muy serio y esto y el otro, y en la 2 es un payaso es un payaso con con bata y, del fin y ay, el final, Dios mío, Dios mío, hacerlo así, ¿por qué? ¿Qué necesidad hacer al hechicero así? Es que es lamentable, gente, es una película lamentable, pero bueno. Lamento que hayas ido, lamento que hayas tenido que verlo en el cine, eh, si la viste en el cine y lamento que lo hayas tenido que pagar. Y la verdad que no, no sé lo que está esperando, ya saben, no sé qué está esperando DC y nosotros del público. Creo que en este momento las películas de superhéroes están pasando por un muy mal momento. Yo creo que deberían cortar un poquito con, el, con las películas, dejarle un, un, un impasse por lo menos de dos años y que empiece a sacar cosas buenas. Porque yo creo que ya no va más, eh, están saliendo pura mierda y, y están engañando a la gente y la están haciendo pagar entradas en el cine para cuentos o guiones de mierda. Y no tiene sentido eso. Así que bueno, veamos qué espera para el futuro y que las cosas mejoren para la gente que le gustan las películas de, de superhéroes, ¿no? Y la de acción también, pero bueno, veremos lo que pasa en el futuro. Gente, me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!